¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hace un ratito entramos al aire, pero pues la señal de internet aquí en Chetumal falló un poco. Ya estamos solucionándole, por ahí hay una empresa que de pronto surgieron varias, porque uno tiene a veces que depender de, de Telmex o de Easy o de Total Pay, pero aquí justo en la región donde estamos, que es en Residencial Chetumal, en la vía Machuchac, frente al Laboratorio Estatal de Salud Pública, aquí solamente opera Telmex. No hay Easy, no hay Total Play, no hay nada. Y además, peor, sin fibra óptica. Peor tanto Peor tantito. Voy a presentarle una vez más, porque el anterior ya no cuenta. Estoy con Ángel Ramírez, mi amigo y colega periodista. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes, Jonathan. <coughs> Javier. <risa> Ahora sí, coma. para que no Ahora sí, ¿Cómo? una coma. Sí, sí. Y coma. Y, y este... vaya que estoy comiendo. vaya, y que vaya. estamos comiendo algo delicioso. Pues, eh, muy contentos aquí, ¿no? Con, con esta... Situación del, del devenir, eh, cómo se está dando, no en los términos sociales con algunos compañeros, pero bueno, aquí estamos. Abril Chávez Atasca. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Abril Chávez Atasca. En instalaciones. Yo la saco. Decano del periodismo terreno, ¿verdad? también, ¿verdad? Decano, sí, si decano. las canas. Es el más decano. <risa> <risa> Vaya, con muchos años. ¿Cuántos años llevas de periodista? Pues yo entré fines del en el 88. Yo no, yo, 99, no uh sé, -huh. 22 desde, desde años. 29, el año pasado, sí. 24 años. 24 bueno. años. Bueno, pues estamos comiendo unas empanadas que prepararon Ay. la señora Jenny y la señora Verónica Núñez, muy ricas, de carne de puerco. No sé cómo lo habrán preparado, esta vez no cociné yo. Y nos juntamos, como siempre, a comer, pero al mismo tiempo. Javier y Ángel y un servidor, Jonathan Estrada, nos, nos mueve el interés de poder platicar con usted sobre lo que está sucediendo. El fin de semana pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como muchas veces que ha venido a Quintana Roo por el tema del Tren Maya, básicamente, yo creo que al principio era mucho eso, ahorita ya empieza a querer más a Quintana Roo, ¿verdad? Por lo menos así se percibe. Bueno, hay que entender que Quintana Roo lo apoyó en sus tres batallas por la presidencia. Ganó aquí, 2006-2012, y la tercera es la vencida, como dice, eh, tres veces, y pues, no cuando era presidente de la República. ¿no? entonces eso ¿Quién habla dice de tres veces? Vez? Paquita la de barrio. Sí, sí mí, tres veces te gané ¿no? a, <ríe> al PRI y al PAN. Eso habla de una fuerza, de un hombre que, pues, ¿Cuánto puede, les gusta de popularidad? O sea, es debatible el tema. Al respecto, ahorita que lo mencionaste, porque no se ha hablado de los triunfos de Andrés Manuel en Quintana Roo desde antes de que existiera incluso Morena, ni tampoco se ha hablado de cómo en Quintana Roo los grupos o las personas que lo ayudaron, algunos ya no están, es decir, ya no son sus favoritos, que eran sus favoritos antes. Sí, y muchos están En otros partidos, ¿no? Porque sí. acordemos que él nace en el PRD. Bueno, hay uno Igual que lo en acompañó. El PRI, pero después se va al PRD. Hay uno que lo acompañó en dos batallas, Dante Delgado. Uh -huh. Si no tengo mal el dato, en 2006 y 2012. Uh -huh. Cierto. Y en 2018 es cuando Dante abandona el proyecto. Te digo que hay que hacer un programa al respecto, sí. ¿no? Hoy el programa nos mueve... Eh, nos motiva por el tema de precisamente la visita del presidente que hizo un comentario. Me preguntan sobre si va a darle el, el indulto la amnistía a Mario Villanueva Madrid. Es gobernador de Quintana Roo y que desde hace varios meses, no sé si ya cumplió uno o dos años, <coughs> tiene arraigo domiciliario. Entonces le preguntan, hacía bote pronto al presidente cuando ya estaba saliendo del hotel está ahí que es el hotel donde se hospeda. Dicen que por cuestiones de seguridad es el que cubre las más altas este eh, esquemas de seguridad. ¿no? Standard, standard, el motel también es bueno, ¿eh? El, hotel <ríe> el, el, el motel también es <ríe> bueno. El, el basurto. El, es, basurto. el, basurto. <ríe> el basurto también. <ríe> Bueno, no, pero ese sí no, porque lo enferma. Le preguntan y él dice, yo creo que ya es tiempo y yo estoy en la mejor disposición. Si Mario Villanueva quiere, de otorgarle el indulto, perdón, amnistía, o la amnistía. O sea, eso, también estamos estrictando display. Hoy no saliendo este de porque no vino preparada con vestimenta para, para que saliera, pero bueno este es nuestro display muy oficial, bonito, muy bien, ¿no, eh? <coughs> Ah sí está picosa esa esa es... Vaya que pica. Mm. sí. Algunos medios de comunicación nacionales y estatales <coughs> eh, publicaron que era indulto, otros que era amnistía y las, la, la realidad es que le puso el abanico, el presidente, ¿no? Lo que él quiera. Había que, ahí sí les dejo la mesa lista, comentar qué significa una cosa y qué es la otra, en qué sí puede el presidente y en qué no eh, otorgar. Ángel trámite si gustas o Javier, no sé quién quiera primero. Aquí lo importante, independientemente de la terminología, eh, el hecho es la liberación de Mario Villanueva. Es lo importante. Será cuestión de revisar si tiene algún proceso judicial pendiente. Eh, su edad ya lo medita. Es de 1948. Eh, tiene 75 años cumplidos. Sí. Y es un adulto mayor eh, con enfermedades eh, pulmonar, respiratoria, en fin, una complicación muy grave: asma, el EPOC, O sea, ya son males que. Pues los que hemos comentado, están, pues se conocen. Y aquí en este caso es la liberación de Mario Villanueva. De hecho, él no ha disfrutado de la libertad desde el 27 de marzo de 1999. Saquemos cuenta. Porque hubo 26 meses asalto de mata escondido. Eso también cuenta. Sí, claro. Aunque no para la ley, pero sí para la situación personal de Mario. 26 meses. Escondido. Sí, porque fue una autorreclusión. Claro. Y luego todo lo que ha acumulado en diversas cárceles. De Almoroya, que cambió el nombre de nombre en más de una ocasión, penales en la Ciudad de México, reclusorios en Estados Unidos, en el Cerezo no? de Chetumal, eh, por una corte etapa, y luego eh, dos hospitales, dos clínicas de Chetumal. Sí. Entonces, hasta... Y el... en una clínica de, de Morelos. El, ¿dónde, sí, el CFR, ¿Dónde está, sí. está Robert? Sí, el CFE. Sí, sí, en de septiembre Parque. del año pasado, creo que sí fue en septiembre, si no me equivoco, una juez le quería retomar el tema de volverlo a, inclu, a, a recluir en el Cerezo de Chetumal <coughs> o en la Ciudad de México. Eh, él se ampara porque ella decía que él ya estaba bien y que él ya podía volver a, a la cárcel, ¿no? Y entonces él se ampara y, y bajo este amparo eh, se ve él autoafectado y por este mismo amparo no le permiten a él desde entonces acudir como, como acudía en otras ocasiones cuando él tenía ya el arraigo, acudir a hospitales o a las clínicas a hacerle los estudios pertinentes. Él requiere desde hace varios meses, requiere de que le hagan estudios que no se pueden hacer en casa, porque los aparatos son enormes y están en hospitales. Entonces, no le pueden hacer, por ejemplo, una radiografía, no le pueden hacer un, este, resonancia. una resonancia. Este, en fin, yo no yo soy especialista en eso, ¿no? no y Ahora, hay que recordar que el beneficio se le da por el tema de la pandemia, porque por el tema de la pandemia él necesitaba eh, <coughs> lugares más eh, propicios para ser atendido. Cuando él llega, llega al Cerezo de Chetumal y después por las cuestiones de salud se le complica y lo trasladan a una eh, clínica, eh, la independencia aquí en Chetumal. Ahora, quiero precisar la diferencia entre el término amnistía y e el punto. Antes de que, de que precise Ajá. ese punto, sí es importante precisar, no le dieron el arraigo por la pandemia, sino a raíz de la pandemia. Son dos cosas diferentes porque muchos especulaban que ya mañana, o que ya decretan este el término de la de la pandemia, sí, claro. que eso, eso iba a ser que regresara inmediatamente al reclusor, y no no es así. A él, debido a la pandemia y su estado de salud, es que le otorgan el arraigo domiciliario, pero no porque la pandemia se había dado, sino hubiera sido desde el 20 de marzo del 2020. ¿En sí? eso, que en eso estaban ¿no? eh, Desde esa fecha. Eh, porque se había puesto malo, incluso hay que recordar que a él le da COVID Aún antes sí, sin claro. vacunarse ¿eh? Entonces, bueno, la diferencia, porque a menudo tendemos a, a creer que es lo mismo La amnistía solo se concede por delitos políticos Es decir, eh, no, por lo menos eh, mediáticamente o, o a lo mejor alguien lo conozca o no Si hay algún delito político que lo esté persiguiendo Esa sería una amnistía que lo manejó el presidente de amnistía o indulto, y el indulto surge cuando el efecto del olvido total del hecho delictoso se constituye en un perdón, o sea, no tiene nada que ver en un delito político. ¿Pero que el presidente amnistió o, o indulto? El indulto. Lo que tiene el presidente para dar es el indulto. La amnistía la da otra parte, la autoridad, así es, y el presidente tiene el indulto. Por eso lo señala, yo tengo esta parte del indulto, por eso lo manejo. Ahora, aquí hay algo muy importante, el tiempo sigue corriendo, el sexenio de López Obrador, su mandato, ya se está diluyendo. Y desde al menos de 2019, cuando menos ha deslizado, ha opinado, ha declarado sobre el tema de la liberación de Mario Villanueva, pero no se ha concretado. O sea, obras son amores, o como decía Santo Tomás, ¿no? hasta no ver, no creer. Aquí es un tema de declaraciones del presidente López Obrador y lo importante es que pase a la acción, porque no es un tema que él haya sacado, es un tema que le saca el reportero. Y que le saca constantemente. Sí, si el presidente hubiera dicho, oigan, por cierto, no me están preguntando, pero acerca de la situación de Mario Villanueva, quiero señalarles esto. No, él, de pronto, porque no le queda de otra, opina sí. del tema Mario Villanueva. Y no tiene otra respuesta que dar. Bueno, se el... Está haciendo lo posible, se está revisando, se está avanzando. Eh, eso es lo no, que. No, pero, pero yo, yo no lo veo tan, tan minimizado el asunto. Es verdad lo que dices es que le hacen la pregunta como, como entrevista de banqueta, vamos sí, a decirlo así, ¿no? no. Eh, yo no creo que él se haya visto obligado a dar una respuesta tan a la ligera. Yo creo que el tema sí lo tiene en su agenda, pero no decide hacerlo público en cada acto público, como lo hizo Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco. Eh, yo, yo, 2019, yo, creo, creo. yo sí creo que es hecha la ligera y, y coincido más con, con él, porque cuando le dicen, es que desconozco cuál sea eh, el proceso, a ver, o sea, si realmente lo quieres ayudar, porque cada que viene y le preguntan, eh, saca esto, yo te aviso que lo está este, chamaqueando constantemente. Yo digo, a ver, lo voy a ayudar, voy ya y di indicaciones al secretario de Gobernación a que cheque cuál es el, el, el proceso que lleva Mario, si es un proceso, si ya terminó, si le están abriendo otro, y en ese sentido yo actúo. No, no lo pero ahí, fíjate, eh, hace unos meses, creo que fue Rosa Isela, la secretaria federal de Seguridad Pública, dio en una mañanera unos, unas cifras que asustaron algunos sorprendieron a otros y, y obviamente también desconcertaron a la mayoría, ¿no? Cifras de, de, de presos o expresos o exconvictos que les han otorgado el indulto o la amnistía y que este tema lo habíamos escuchado a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y cuando escuchamos las cifras, nos quedamos estupefactos porque realmente son más... Son miles, miles y miles que han recibido este beneficio. Por eso digo que, que yo creo que no lo dijo a la ligera. Porque es, estoy seguro que él tiene el tema en su agenda. Y lo único que pues, sucedió es que se lo preguntaron. Como le preguntan miles de cosas de pronto en la mañanera que él no se espera, pero que los tiene en su agenda y que por eso da respuesta. Porque de otra manera, coincido contigo, él hubiera dicho, ah, no, bueno... Ya se lo encargué a Rosa Isela. Porque se lo encargó públicamente a Rosa Isela en la mañana, te recuerdo, hace poco. Ya se lo encargué a Rosa Isela, pregúntenle a ella. O, o déjame le pregunto y yo les contesto después. No. Él, aunque quizás no se esperaba, digo, porque a veces los políticos son medio tramposos, pareciera como que la pregunta es a bote pronto, pero realmente es inducida por alguien, por alguno de sus jefes de prensa o de, o de su personal. Entonces... Eh, pareciera que fue a bote pronto, pero podría ser que no La mañanera Exacto, como las de la mañanera Que muchas veces están controladas Desde antes de que tú entres a, al recinto alguna no eh, sí. Ya te están tomando tus datos Te están preguntando si tienes algún tema en particular Si quieres lo dices, si quieres no lo dices De hecho, cuando tú te escribes a la mañanera O sea, lo primero que tienes que hacer es mostrar tu... tu... Tienes que acreditarte Sí, y además mostrar tu... Este... ¿Tu cuestionario? ¿Así? ¿Ah, ¿Ah? sí, ¿Así le hacen los moléculas? Si ¿no? sí, sí, sí, <risa> llevas... <risa> no, no, si llevas cuestionario, pero no, no, no es obligatorio que des, que des tus preguntas. Es opcional y este sí es importante, obviamente, si quieres tener... Porque ya ves cuántos entran y muchos no hablan. O sea, no, no tienen... Tú puedes decir, no, pues yo voy y este... Pero aún no sé qué le voy a preguntar al presidente, porque le puedes decir, Voy a preguntarle al presidente de acuerdo a la agenda que tenga en este momento. El presidente mismo no anuncia de qué va a hablar en la mañanera. Pero hay algo importante, quiero eh, ser muy práctico con un ejemplo, Yolanda. Si tú eres alcalde de Chitumal y yo hago una gestión contigo y te digo, oye, apóyame con un terreno y tú me dices sí. Y cada vez que te pregunten, ya estamos viendo el tema, ya se lo a Ángel Ramírez. Y ya está por concluir tu trienio, ¿qué voy a pensar yo? Pues que... Esto ¿Qué? No, no, pues es que ¿Cómo se llama el área que antes era Infobil? La Sedatu sí, sí. No, no, ya no, es Sedatu, ¿no? Ya cambiado o algo eh? así sí. Sí. Yo te voy diciendo, pues es que la Sedatu no depende del ayuntamiento Depende del gobierno del estado Yo hice sí. las gestiones, te puedo mostrar bueno. Y pues yo soy alcalde, sí. nada más El tiempo se te agotó. el tiempo se agota Pero sí te puedo otorgar De los terrenos municipales Una concesión sí. para que pongas un changarrito ya está. Pero, pero es este arraigo domiciliario. Pero en este caso es distinto, porque él tiene, y lo dijo el, el, el mm. fin de semana, él tiene poder del indulto. Y por eso dijo que, que a ver qué decide Mario. No, pero dijo, dijo a ver qué decide Mario, Mario no? ¿no? Sí, Hay. pero pero dice, a ver qué quiere Mario, Entiendo. pero, pero habría que ver ah, claro. si ya terminó su proceso o si tiene otro. Ah, no, porque si tiene, dijo, si ya. Si tiene otros si, procesos. Si, si, no si, si ya, ya terminó. Porque si ya, ya terminó ¿no? no, es que dijo, si ya, está, si ya terminó su proceso, ahí entro yo. Por eso, pero en, en el indulto, hay, digo, hay uno que él, que él puede otorgar sin necesidad de que termine el proceso y otro que no le corresponde. Y que sí si no, tiene que para, terminar. Para que él dé el indulto, sí si tiene que estar terminado el proceso. Sí, si él lo desea. Está bien. Voy a regresar. Sí, si él lo desea, si él eh, lo considera, eh, tiene eh, amnistía, tiene indulto de parte de nosotros. Es una cuestión nada más de revisar técnicamente si no hay eh, procesos pendientes. Si ya está sentenciado, si sí puede eh, recibir la, la amnistía y yo se pues, eh, estoy en condiciones de eh, otorgar esa eh, eh ya mayor o sea, eh, enfermo y ya este si cometió eh, delitos ya pagó este ¿Qué? Eh, ¿Qué? pues eh, no, no. esos eh, supuestos Yo no sé qué piensan ustedes, pero evidentemente él está hablando como un este, un magnánimo presidente que dice, si ya, este, si tiene algún proceso, pues ya pagó, o sea, ya, ya es hora de soltarlo. Sí, pero hace o sea, mucho hincapié no, no, en pero, pero la, la voluntad, no, pero no hizo mucho hincapié, hizo hincapié. Sí. Mucho no lo hizo, nada más dijo que si ya está sentenciado es mucho más fácil porque lo puede hacer. Pero yo lo veo yo lo que veo ahí es un presidente que tiene la voluntad de hacerlo. Obviamente tiene un montón de asuntos más que resolver que quizás no sea la prioridad maravillosa. ¿Tú crees nueva. que tenga muchos indultos por resolver? Sí. Pero sí. no de este peso. Pues no sé de cuántos pesos. Yo, pero... yo, para, comenzar, yo para comenzar, antes, antes no, no, no tenía yo y, y no, por lo menos mediáticamente no se había dado a conocer. ¿Cuánta capacidad tenía de, y cuánta resolución tenía un presidente en temas del indulto? Porque yo pensé que eran cuestiones, eh, hasta ahorita, extraordinarias Por eso, este, habría que definir esos dos términos La amnistía no, y el indulto es, es que, en, ¿En qué proceso va a estar y, y cómo se va a definir? O sea, ver, finalmente sí, lo, tiene lo que dijo el gobierno de Andrés Lo, nacional, lo de dijo él, lo dijo él, pues ya, ya cumplió este, varios años, ya, ya pagó su sentencia. Este, pero espérame, espérame, espérame, espérame pero, y ya es mayor de edad. Vamos, sí, a lo que, claro, a lo que él se refiere precisamente es eso. Eh, un presidente de la República, hasta donde yo sé, tiene la facultad de otorgar indulto amnistía, yo no sé cuál de las dos cosas sea, porque yo antes pensaba que era lo mismo, como bien dijiste, eh, siempre y cuando tenga los elementos jurídicos para poder otorgarlo. En este caso, por ejemplo, si Mario Villanueva fuera un joven y tuviera apenas unos 5, 10, 20 años, bueno, 15, 20 años en, en la cárcel, pues no tiene pretexto para soltarlo. Hoy por hoy, de acuerdo a la ley, por ser adulto mayor, pasar de los 70 años, este, haber cumplido ya una sentencia muy grande de más de 20 años de, de encarcelamiento y otros, otros asuntos este, que, que seguramente están en el tintero, si sí tiene él entonces la facultad jurídica para otorgar lo que él está ofreciendo. A ver, es que yo, yo le veo cosas distintas. Una cosa es, lo que tú dices, que puede ser atenuantes que el caso de la edad, el caso de la enfermedad. Que son los que menciona él. Que son los que menciona él, pero él también dice la parte técnica. Es decir, si ya terminó su, su proceso, si ya está sentenciado, es. yo le entro, dice. Pero si no está sentenciado... Pues ahí está la razón por la cual no se entonces, ha hecho pero sea, ahorita lo no, están comentando tú mismo, Sí, ahí está, está. No, Ese no es el eh, punto. Eh, ahí está, pero lo que nosotros decimos que también ahí está es lo que decía Javier en la parte De poder de resolver el problema. A ver, ¿sabe qué? Este, yo ya estoy enterado cómo es el proceso. O sea, ya está sentenciado. Bueno, eh, ahí le entro yo. No está sentenciado el señor, esto va a seguir. Eso pero es lo, es lo que ha que a esas alturas el presidente es el hombre con acceso su la información. Ah, claro. Y ahí es muy fácil para él llamar a su consejero jurídico, llamar a quien le pueda darle Secretario información y actualizar los datos de Mar Villanueva para claro. que vea la circunstancia, la situación en qué estado se encuentra y ya poder decir, procede el indulso, la amnistía, se puede liberar de esta manera, pero que ya pasen a la acción. Por pues, pues, porque aquí. Ah, no, es, es, es lo que debería de ser. Aquí son declaraciones que ya se Los le está consumiendo el sexenio. O sea, claro. va a entrar a. Ese va a acabar el quinto año. 2024, ¿no? va a entrar en, en el proceso ¿No? y ¿qué va a decir? Eso es precisamente lo que, lo, lo que dijiste hace un rato y, y en lo que muchos coincidimos, ¿no? Eh, si si de, sigue corriendo el tiempo y él sigue diciendo que sí, que sí, que sí, pero no. Obviamente Mario entra en la disyuntiva de que tiene que amarrar su relación con el que podría ser su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, para correr con mejor suerte. Eh, que es mejor suerte? Que, que se llegue al final del, del, del punto ¿no? que, que estamos aquí discutiendo. O sea, que se sentencia Pero y se libere. el meollo del asunto rápidamente. ¿Se sí. puede hacer o no se puede hacer? Vuelvo, al, vuelvo a punto que dije hace un rato. Creo que Mario se puso de pronto sin querer un grillete, eh, voy a recordar lo que comenté hace un rato y por qué ya no va a él a una clínica, él ante un oficio que le llega de una juez, reacciona y tal vez mal asesorado por sus abogados, él eh, busca un amparo. Este amparo lo que hace es que todo se quede como está, y si todo se queda como está, entonces no, hay, no avanza el proceso para que haya una sentencia. Y si, no hay, y si no avanza el proceso para que no haya una sentencia, no es culpa del presidente. Porque puede tener él toda la voluntad, pero si, si tú te atoraste jurídicamente, pues es tu problema. Vamos a saber, mejor dicho, hay que preguntar a Mario, al ratito que estemos en la mesa política con él, hay que preguntarle si ya destrabó ese punto para que haya un avance. No, siempre sí, sí, ¿sí explico Sí, pero luego, yo hago una pregunta aquí en la mesa. Ya definimos cuál es el concepto de amnistía y cuál es el concepto de, de indulto. indulto. ¿En, ¿En qué calidad está Mario Villanueva? Eh, ¿Cometió algún acto que esté dentro de la amnistía, es decir, delitos políticos? ¿Hay? No lo sé. Bueno, oficialmente. O sea, no. a ver. Pero, pero, en, los hechos, en los hechos sí. A ver, sí, es, hechos, eso es lo que iba a decir. Hacia, hacia voy. ¿no? Es lo que iba a decir. Te voy a responder esa pregunta ah. que así de, de primera no, no, no la capté bien. Uh -huh. eh, acuérdate que, por ejemplo, Javier puede ir a cualquier otro país, tocar la puerta de entrada y decir soy perseguido político. Uh -huh. Entonces, obviamente, ahorita con las tecnologías pues, es mucho más fácil investigar y, y ven que Javier. Este, es un periodista y que es un periodista que confronta este, a, a los políticos corruptos, ¿no? Y en este caso, a lo mejor, a un gobernante en turno. Y, y, y se dan cuenta que efectivamente Javier sí necesita un asilo político, ¿ok? Así es como se cataloga el tema político. Mario Villanueva ha estado insistiendo, y creo que esa ha sido la estrategia que más ha logrado este, que, que se subraye y se deje como claro, que es un preso político, y ha argumentado los hechos por la sucesión presidencial de Car de, sí, de Carlos Anías de Gortari, este, el, los embates de Ernesto Cedillo Ponce de León, y todos estos asuntos que, a él le, que él atañe, por el que fue perseguido y, y le documentaron todos esos procesos penales, de Creo que fue enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia Él fue sentenciado y, ¿no? en Nueva York Él fue sentenciado en Nueva York Sí, por eso lo liberaron Ok, entonces faltan las de acá ¿No? Falta sentencia Acá también liberada. ya Ya ya ya Pero hay algunas, ya algunas sentencias. que Ya se sentenciaron, sí Entonces, eso es lo que hay que definir ¿En qué? ¿En, en, en dónde está? ¿En la amnistía? ¿En, en el indulto? ¿Si ¿O en las dos? ¿O en las dos? ¿No? y en cuál entra el presidente, sí o no, pero que ya resuelva, que ya diga, a ver, eh, Adán Augusto, hazte cargo de esto, si tienes que hablar con Rosa Isela, si tienes que hablar con Juan de las Palmitas, adelante, pero a mí dime ya, y lo indultamos. Ahora, a mí me gustaría que pongamos en la mesa para, con una connotación buena para el auditorio, ¿cuál ha sido la figura de Mario Villanueva de Madrid durante todo este tiempo que ha estado en, este, preso? Es decir, ¿fue encarcelado por Vicente Fox? En su momento, que fines de mayo de 2001, lo capturan Tenía en el año Tenía un año nuevo Vicente Fox como presidente. Rafael Maceo uh -huh. de la Concha. Se supone que habían hecho un trato. <coughs> uh, bueno, claro, sí. Ajá. Se supone que hicieron un trato para Vicente, desentregar. Y, y Vicente eso. lo traiciona. Se supone. Pero bueno, finalmente todo el equipo de Vicente Fox... Yo no veo, ubico alguno que haya sido aliado del equipo político de Mario Villanueva a nivel nacional, y por tanto, pues, obviamente no tenía ninguna deuda con Mario Villanueva, entonces, y además representó una presea para el presidente de la República en ese momento. Luego llega. Yo conozco un vínculo del pasado con Vicente Fox. No. Con Cedillo. Cedillo es el. No, no con quedado. Vicente Fox. No, no, no, pero yo me quiero un poquito más atrás. O sea, Cedillo es el que lo lleva. ¿Y quién es? fue la figura el zar antidrogas en ese momento? Mariano Hernán Salvati. Mariano Hernán Salvati. Y Mariano Hernán Salvati después, antes de morir, se convirtió el abogado. en su abogado defensor. Él se ofrece, de hecho. Que Así tiene es. Tiene más mérito. Sí. ¿no? sí bueno, eh, eh, ok. Ya está ese contexto también. El punto es que lo agarran con Vicente Fox. Todo el tema con Ernesto Cedillo Ponce de León, que sí lo quisieron agarrar y no pudieron, pues ese ya queda en el antecedente nada más de, de por qué lo, lo, lo procesaron. Luego llega Felipe Calderón, y tampoco tenía aliados como para que pudiera él decir, oye, pues échenme la mano, como decía él, ¿no? Sí, su última campaña. Exactamente, su última campaña. Luego llega eh, Enrique Peña Nieto, sí, y bueno. con Enrique Peña Nieto sí tenía muchos aliados, pero él ya estaba muy quemado, como para que algunos de estos metieran las manos al fuego por él. ¿Y qué sucedió? Pues que obviamente le fueron quizás echando la mano, pero en menor escala. Estamos hablando de sus correligionarios. Dejaron la instrucción, <coughs> dejaron por eso, la instrucción, no lo suelten hasta que esto... Por eso, ya estamos hablando de sus correligionarios. Pudiéramos pensar que con Enrique Peña Nieto hubiera tenido mayores ventajas porque él era... Eh, eh, eh, Cristian. Mario Villanueva era muy amigo de, de, de Carlos Añez de Gortari, o era muy cercano a Carlos Añez de Gortari. Y Carlos Añez de Gortari es el que encumbró a Enrique Peña Nieto. Sí. Entonces, pudiéramos pensar que él hubiera sido su mejor aliado para que todo mejorara, y quizás lo, lo hizo, pero en menor escala. Sin embargo, no fue tan notorio, o por lo menos no se notó absolutamente nada. ¿no? Sí, un apoyo muy frío. Un apoyo muy frío. Pero, viene la elección. Primero de Carlos Joaquín González, en el 2016. En Quintana Roo, uno de los principales promotores y activistas desde la cárcel de Carlos Joaquín fue Mario Villanueva de Madrid. Tan es así, que obviamente, pues, vimos que en, eso, en ese mismo sexenio fue donde le otorgan venir a Quintana Roo a preso y después el arraigo domiciliario. Pero no solo eso, hábilmente Mario Villanueva también se incrusta, viendo la factibilidad que a dos años del gobierno de Carlos Joaquín, quienes estaban posicionándose en el estado eran los del partido Morena y el partido Verde. Y entonces decide ser el activista o promotor de Morena y del partido Verde. Termina la campaña del 2022 y a quien le dice que tiene una cubeta ahí en su casa para que cuando lo venga a visitar lo pueda pintar de verde. Todo el mundo. Esos, eh, esos antecedentes quiero dejar sobre la mesa porque yo creo que Mario Villanueva ha hecho una estrategia de irse metiendo a los grupos o a los personajes claves, tanto de Morena y del Partido Verde, y, y, y ahí quiero meter incluso a la gobernadora Mara Lezama, para que él pueda salir avante en, este, en esta lucha que le ha costado pues toda su vida. Eso es, eso es lo que yo quiero dejar como contexto. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Pues sí, ha hecho todo lo humanamente posible, ¿no? Hasta terminó su carrera eh, de abogado. ¿De ¿no? en la cárcel. Estudió derecho en la cárcel. O sea, ya ha hecho demasiado, yo creo, Mario Villanueva, tocando puertas, tendiendo eh, puentes políticos, apoyando, pero no ha recibido pues ya el gesto generoso que es el que falta o sea, claro. ahora sí de lengua me como un plazo y mientras no haya un resultado ya definitivo en firme todo seguirá siendo nada más ahí no, el puentecito no. ¿no? la declaración para salir del paso lo importante es ver ya la acción política y, él, y eso él está cansado, está hastiado sí. porque mira, él se, hace, se ha acercado creo que a dos legislaturas eh, para que lo apoye, dos legislaturas locales eh, se afianzó con, por ejemplo, Carlos Joaquín, Carlos Joaquín no hizo nada, incluso a la salida de Carlos Joaquín, eh, el gobernador, que es, ha sido muy mediático, eh, comenzó en su momento a sacar ahí algunas cosillas que incomodó a Carlos Joaquín, y después vino ahí, yo sé, de cierta fuente, que hubo un llamado para allá, el del gobernador, y ya, Mario, estaba causando muchos problemas, Sí. Para ir a lo de este, esta jueza. Ah, y viene lo de la jueza, ¿no? Ahí te me calma. Sí. Y hay que recordar también que la relación con la hoy mandataria no fue tan tersa, porque en un momento Mario se fue con todo. A la sí, gore, sí ¿no? pero eso fue porque. Mira, Mario Villanueva buscó a Mara Lesama, es lo que yo sé, no me hagan caso, uh -huh. ¿no? Mario Villanueva buscó a Mara Lesama uh -huh. cuando ella era alcaldesa. Uh -huh. El problema de Mara Lesama no es Mara Lesama en sí. El problema de Mara Lesama es que digo, sí lo es, pero no este, que, que algunas personas por ejemplo, que le operan como Mariotena Córdoba en lugar de sumarle, le restan entonces y ella confía de que son operadores extraordinariamente buenos políticamente hablando, y qué sucede que pasó con el de la zona cañera este Baristo Gómez que Baristo estaba con las puertas abiertas para Mara, pero sus operadores de Mara nunca concretaron una reunión ya para... Pactar con la, con la entonces candidata de gobernadora. Y, y pasó algo similar con Mario Villanueva. Mario Villanueva buscó a Mara, le, le daban vueltas y vueltas, y con lo desesperado. Con lo desesperado que es, porque se desespera era? muy rápido. Se pues, para ¿Qué sucede? Que en la Inter, para buscar la candidatura, de pronto a Rafael Marín Mollineo se le da por decir, bueno, sí quiero. O no sé si fue para ponerle más salsa a los tacos. Uh -huh. este, y. Eh, de alguna forma usó a Villanueva para que Villanueva contrapusiera o, o pusiera contra la pared a la aspirante a la candidatura de Morena al gobierno Estado. Hay una mano que mece la cuna. Siempre hay una mano que mece la cuna. Nunca ha habido. Antes era negra, antes pues, blanca hay de todo, ¿no? Siempre hay. Y, ¿Y qué sucede? Que esto eh, generó una, una rispidez que se soslayó fácilmente porque son políticos los políticos se entienden cuando se quieren entender y llegó un momento en que pues se volvieron a sentar o se sentaron este en la mesa Mara el Mario sí, Villanueva pero ya la relación estaba muy lastimada no no nada más fueron dos tres declaraciones fuertes Mara, Mara. públicas ya no eso se resbala lo que pasa es que Mario Villanueva es una persona Mario, digo en algún en el buen Mario una persona declaró, político Mario declaró en prensa, pero nunca operó en contra de Mara. Claro. Hizo declaraciones, vio mensajes, vio mensajes, nada más. Y que, eso, eso es que eso bien. no lastima. Lo que lastima es que operen en tu contra. Claro. Eso sí lastima y eso es imperdonable. Y Mario no operó en contra de Mara. Por eso Mara dijo, entendió, bueno, ha sido una falta de tacto de atención mía. No pasa nada el ingeniero, como, como le dicen a, a, a Mario Villanueva. Hicieron un pacto político y, y hasta la fecha... Así la llevan. Hay un grupo, una facción, lo comentamos aquí la otra vez, de dentro del equipo de Mara, muy cercana a Mara, que está en contra de Mario Villanueva. Le venden siempre, le dan, no, ¿quién es Mario? Ya no sirve, este, ya no lo peles. Este, ¿qué, ¿Qué tanto puede mover Mario en Quintana Roo? En fin, y, y, y le juegan a eso, al, al Pepe Grillo, para influir en Mara. Hasta donde sea ahorita la gobernadora, pues, si ella tuviera algo contra Mario, yo creo que ya lo hubiera operado, porque se puede operar, ¿no? se puede operar muy fácilmente, pues lo que les incomoda, por ejemplo, la mesa política este donde Mario opina y analiza, ¿qué más se puede operar? Pues se puede operar, pues cortarle el internet, hasta la luz, o sea, cualquier cosa, ¿no? Tú regresarlo a la cárcel a la Ciudad de México. Pon tú que eso no, porque eso a lo mejor... este Podría desatar más cosas. Pero sí, se puede, pero sí, digo, lo, puedes, lo puedes. Porque alcanzar, en un momento dado ¿no? lo quiso hacer Carlos Joaquín Entonces, esa es la situación. Apretar que, la torre, Canada. Apretar sí. la torre. Sí. Entonces, esa es la situación, pero hay que reconocer que el ingeniero eh, es de los pocos que yo veo y, y, y tengo el pulso del Estado que hace tejido político. Sí. Desde donde está. O sea, imagínate, si donde está lo está haciendo libre. Yo, yo soy de los que opinan. Que lo que ha hecho, aunque va en contra de toda lógica y de toda razón me refiero al, al opinar y al salir en los medios yo creo no, que... Todos tienen esa... no, la mayoría dice que está equivocado, que está mal que debería quedarse callado yo, yo creo que sí ha hecho lo correcto creo que sí que calladito se vería más feito. <risa> Saludos a Sara la Latife <risa> No, pero... Yo considero que la circunstancia de Mario es un hombre que ha soportado lo que ninguno de nosotros podría tolerar. Sí. La pérdida de la libertad es, digamos, eh, un dolor, una tensión, es una combinación adversa. Sí. O sea, los que estuvimos eh, encerrados unos meses ahí por, por, el COVID. por el COVID, pues verdaderamente era insoportable, ¿no? Hasta salir con cubrebocas a comprar agua purificada ya era un, un recreo para muchos. Ahora imaginen la situación de Mario Villanueva. No poder acudir al Mostrenco, no poder darse un rol por el boulevard, no poder viajar a Cancún o Playa del Carmen. Que va a encontrar supercambiados. O sea, es un hombre que no conoció la Plaza de las Américas de Chizumal, creo. No, no muchas ¿no? no. Muchas cosas. Se perdió Mario. Sí, no, pero lo, desde su encierro, pero, pero, hablo de, los, de la situación humana, humanitaria No hombre, pero eso es nada comparando a lo que estuvo en la mazmorra de de, no, de, de de Almoloya, en donde ahí precisamente sí, se agravó su condición de salud sí, sí, pero el estar privado de la libertad es lo peor para un hombre sí, pues. O sea, estar, lo que tú señalas, Almoloya, un infierno Más infierno de Ceferepsi del estado de Morelos Nueva York. Pero el estar solamente... Trinado de la libertad, Jonathan, ángel sí. es terrible. Muchos dicen, finalmente es un karma, eh, otros dicen, bueno, si es un karma ya lo pagó, ya que lo libere, ¿no? La realidad es que vamos a ver cómo va a actuar el presidente, Manuel Fuerzo Obrador, vamos a ver si realmente le está dando a tole con el dedo, o si realmente lo que le ha imposibilitado son estas mismas autotrampas que se pusieron que se puso el mismo, este... Y a todo con es aprovecharse de la imagen de Mario Villanueva, porque hay que decir, Mario Villanueva también tiene un grupo muy fuerte, que a lo mejor disminuyó con, con este uso que le dio su hijo, que la verdad lo, lo acabó, pero Mario, sí. hoy Mario sigue teniendo ese apoyo de esa gente, ¿no? Porque muchos dicen, el villanuevismo se terminó, no, no, no, lo, lo apabulló el hijo, pero Mario hoy ya está, ya lo recupera sí. y está firme. Sin duda. Muchas gracias, Javier Chávez Atasca. Gracias, Jorge. Ángel Ramírez. Gracias. Jorge. Gracias por, por estar aquí, pues, debatiendo un poquito, este, charlando, analizando e informándole a usted que nos ve desde Grupo Contrapunto, Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. Si le gusta, denle me gusta y compártalo.